La pregunta que les haría es, ¿qué preguntas, si las respondiéramos, ayudarían al Mintica a promover una cultura digital? ¿De qué me sirve a mí saber qué es cultura digital? ¿Cómo permiten las tecnologías darle voz a cada persona o colectivo desde su propia identidad? ¿De qué manera hacer que la sociedad pueda crear cultura digital sostenible? ¿Cuál es la realidad social, política, económica, cultural? y espacial de las comunidades en Colombia. ¿Cómo plantear iniciativas que estén basadas en las necesidades de la gente? ¿Qué pasa en las comunidades digitales ahora mismo? ¿Cuál debe ser el papel del Estado o los Estados en la generación de cultura digital? ¿Cómo lograr una articulación verdadera? ¿Cómo se incluye la población y las prácticas rurales en la cultura digital? ¿Qué se entiende por inclusión en cultura digital? ¿Cómo se puede mapear las necesidades de una cultura digital en Colombia? ¿Para qué quiero eh, a, apropiar a la gente en la cultura digital. ¿Cómo combatir el analfabetismo de los alfabetizados? La última pregunta? Hay mucho que hacer y tiene que ver con la pregunta inicial que yo hacía de bueno, ¿y esto para qué sirve? Es, es realmente enterarse de lo que está haciendo la gente, de lo que le interesa a la gente y de lo que necesita la gente. La Dirección de Apropiación tiene distintos proyectos. Ser consciente del poder eh, de expresión que tiene la cultura digital a la hora de defender derechos fundamentales, derechos eh, sociales. ¿Qué hace la tecnología de la información y las comunicaciones? Combate la pobreza, mejora la competitividad y aumenta el empleo. Mucha gente se está quedando solamente en las TICs, tic, tic, solo en el sentido de información y comunicación. Yo creo que hay que evolucionar y pasar al aprendizaje y conocimiento, lo que dice el señor, y pasar al empoderamiento y la participación. Lo que define el nivel de cultura digital probablemente es el nivel de interacciones sociales que yo establezco a través de los medios digitales. No hay nada de contenidos, estamos dando una cantidad de instrumentos. Ni, y tampoco estamos facilitando que otros se monten en ese, en ese bus de los contenidos que es lo que realmente importa, es explotar el fierro, no tener el fierro. Nadie habla de varios de capítulos. Esa, esa educación efectiva por años, hecha a las universidades de Colombia, no hay nadie que sepa eso. Para mí la médula de la cultura digital sí. debería ser precisamente la estrategia hacia la educación. Sí, claro. Al final yo creo que es una cosa que, que vuelve y, y hace hincapié en que en que tenemos que, pensar, tenemos que empezar a pensar en el que no está aquí, en el que está afuera. Los que estamos aquí lo tenemos resuelto. O sea, entre nosotros estamos hablando que es cultura digi digital, ¿Por qué, no? ¿por qué no lo estamos hablando con afros, con indígenas, con campesinos? ¿Por qué no estamos teniendo un diálogo precisamente más, más incluyente? Entonces, ¿cómo, ¿cómo generar canales participativos directos en donde tú le echas mano a la gente para que ella te ayude a multiplicar lo que tú estás haciendo? Es, es irse directamente, eh, confiar en que la gente tiene todo el poder del mundo para replicar y es un medio muy bueno Porque los expertos son las mismas personas que están en la calle usando internet, usando las aplicaciones, usando la tecnología. El problema es mucho más grande que, o sea, no se excede y no lo vamos a poder resolver acá, pero tiene que ver con esa sensibilización. Las preguntas todas son muy interesantes, todas son muy importantes y nos suman mucho a lo que estamos desarrollando desde el Ministerio.